Itman. solo alguien que ha comido metal mientras llora puede saber a qué sabe la aventura hay series que definitivamente saben envejecer, o mejor dicho, no envejecen se ven siempre frescas a pesar de que el tiempo igualmente pesa sobre sus hombros en esta ocasión vamos a hablar de las series anime Hitman de 1997 e Hitman 98 de 1998 para ser más específicos Mejor dicho, del personaje Paul Crank, cuyo origen lo encontramos en el manga de Akihito Yoshitomi, publicado entre 1996 y 2002. Ambas series, la segunda más fiel al manga que la primera, nos muestran un mundo entre futurista y fantástico con tendencias a la distopía, el cual es recorrido por nuestro protagonista en carácter de explorador, manga, mercenario con códigos, anime. En otras palabras, es literalmente un trotamundos, y en cada parada realiza un trabajo, misión, que le otorga una reflexión, que es no solo para él, sino para las personas que, están, que se encuentran a su alrededor y para el espectador. Todo un filósofo de la calle y de la vida. Su habilidad principal es la de comer prácticamente cualquier cosa, aunque tiene predilección por el vidrio y los metales. Se rumorea que tiene adicción a los tornillos. Y recrear desde cero lo que consume, o usarlo como materia prima para generar la herramienta que necesita en cada instancia. Por lo general, algún arma que dispara alguna clase de rayo. Siempre mira hacia adelante, mientras que su pasado es todo un misterio. Aunque en varias ocasiones a lo largo de las series recibiremos información casi en calidad de instantáneas para poder reconstruir fragmentos de su historia, y o posibles varios mitos de origen. Es misterioso y de pocas palabras, y aunque expresa poco con estas sus sentimientos, igualmente siempre logra transmitir lo necesario. Las series fueron realizadas por Estudio Dean y transmitidas en América Latina, Iberia, España y Portugal, en versión subtitulada en los primeros años del 2000 por Locomotion. Hoy en día en YouTube pueden encontrarse. Son cortas, de dos episodios, cada uno con historias autoconclusivas, pero que van tejiendo una trama que las interconecta. La ambientación es espectacular y la banda sonora para recordar. Es, en definitiva, en sus tres presentaciones, una leyenda que invita a pensar sobre la vida, y si bien en la actualidad es considerada de culto, aún se encuentra muy tapada y merece ser rescatada y reconocida por las nuevas generaciones.